Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Gil y este es el último vídeo de la explicación de mi método 4T, lo que yo considero que cualquier agencia inmobiliaria debe tener. Si no lo has visto, mírate el primer vídeo, aquí dejaré los enlaces donde explico de manera global de qué se trata este método 4T y las tres T' principales que son el talante, el talento y la transformación. La estrategia mental, la estrategia profesional y la estrategia tecnológica. Y algunos me dicen, eh, se ponen en contacto conmigo y me dicen, bueno, es que la cuarta T, bueno, si lo hubieseis visto el primero, la cuarta T es el triunfo. Éxito sostenible. En la cuarta T lo único que hay que hacer es hacer exactamente lo que has hecho durante todo el proceso de asimilación puesta en práctica de las otras tres T No dejar de hacerlo, porque ¿sabéis qué pasa? El triunfo es cuando el éxito es sostenible, si no no es triunfar, si no es tener éxito una vez en número de captaciones, en número de ventas y después dejar de conseguir. Y siempre seguro, seguro es, porque dejas de hacer lo que tienes que hacer o lo que te gusta hacer. Para que sea triunfo tiene que ser éxito sostenible. No te vuelvas inconscientemente incompetente. Sé conscientemente competente. Eso es la cuarta T. ¿De acuerdo? Así que, ánimo. Chao.